¿Qué es la radicalización violenta? Bienvenidos a esta primera clase del MOOC, Radicalización Violenta, Análisis, Detección y Prevención. Detrás de los actos de violencia y también muchas veces de los atentados terroristas, subyacen procesos más o menos duraderos de radicalización y de aceptación de la violencia como forma de actuar y reivindicar ideologías políticas. Ideologías de extrema izquierda o anarquistas, de extrema derecha como los neonazis, ideologías independentistas, separatistas, nacionalistas o anticoloniales. También ideol ideologías religiosas como los miembros del ejército de Dios en Estados Unidos o los yihadistas salafistas, actualmente extendidos no solo por Oriente Próximo, sino también en África y e Europa. Le preguntamos al profesor Lorenzo Vidino por la diferencia entre tres conceptos clave radicalización, radicalización violenta y terrorismo. Well, it was a very uh, debated concept, and I don't think you can find an agreement, I'm sure you if you interview 10 other scholars you come up with 15 different definitions. Uh I would say that generally speaking radicalization is defined as a process that leads a person to embrace uh, an ideology that is considered extremist. Uh, or at least shunned by the majority of people, that is sort of fringe. Now, people then operate an additional distinction between violent and cognitive radicalization. So, cognitive radicalization or simply radicalization is the acceptance of that ideology which might include elements of violence, Uh, but does not directly mean engaging in violence. Violence radicalization then has a, there's a behavioral component to it, which means accepting that ideology that leads to carrying out acts of violence. Um, terrorism, equally difficult concept to define. Uh, United Nations have been struggling since the 1970s to find a commonly accepted definition of it, generally it is the act Uh, of violence perpetrated by an individual or by an organization uh, against civilians uh, to further a political goal. So if radicalization is the process that affects the, the individual, uh, terrorism is the, action, the act of terrorism operated by, by an individual. Uh, again, you will find a lot of different definitions on, on this. Como dice el profesor Vidino, los puntos de acuerdo acerca de la definición de terrorismo en el ámbito de Naciones Unidas son que se trata de actos de violencia perpetrados por un individuo u organización contra civiles para lograr un objetivo político. El Código Penal español incluye un catálogo de finalidades terroristas. Estas no solo incluyen la subversión del orden constitucional, sino suprimir o desestabilizar el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado. También obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo, o desestabilizar el funcionamiento de una organización internacional e incluso provocar un estado de terror en la población. Entre los trabajos más conocidos acerca del terrorismo están los del profesor Rapoport. Él estableció cuatro oleadas de terrorismo, siguiendo como criterios de clasificación la ideología, las formas de, atentar, de actuar y de organizarse. En 1880 apareció la primera oleada, denominada Oleada, oleada Anarquista, que duró aproximadamente hasta 1920. Su sucesora su fue la Oleada Anticolonial, que perduró hasta 1960. Al final de esta década surge la oleada de la nueva izquierda, o terrorismo rojo, que desapareció en su mayoría durante los años 90. En ese momento nos encontramos ante lo denominada ola de terrorismo religioso, que comienza hacia 1979 y que Rapoport afirma que se generó con la energía empleada en la Revolución de Irán. En esta cuarta ola, la religión se convirtió en una fuerza para el terrorismo. No solo es el Islam, sino también en los judíos, como los asesinos de Isaac Rabin en Israel, cristianos en los Estados Unidos, Sikhs en la India, o el grupo Aun Shiriko en Japón, que atacó con sarin el metro de Tokio en 1995. Si esta ola sigue los parámetros identificados, tendríamos que ver su final 40 años después, es decir, en la década de los 20 del presente siglo. Martha Crenso analiza si estamos ante un nuevo tipo de terrorismo que comienza con el atentado de las Torres Gemelas en 1993 para afirmar que todas estas acciones realizadas por grupos milenaristas, apocalípticos y también Al-Qaeda o incluso ISIS son un cambio paulatino en grado. No se trata de un nuevo terrorismo. Conviene aclarar que estar en una ola concreta, ahora mismo la religiosa, según Rapport, no excluye que puedan existir y perpetrarse actos de terrorismo por otro tipo de organizaciones o individuos con ideologías radicales. Es decir, pueden convivir organizaciones terroristas nacionalistas y de, o de extrema izquierda, de extrema derecha y religiosas. El centro de este curso no va a ser el estudio del terrorismo, por muy relevante e interesante que sea el tema, sino la radicalización violenta. Como indica el profesor Vidino, radicalización violenta tiene un componente comportamental que puede ser involucrarse, participar, dedicarse a realizar acciones violentas, yendo por lo tanto más allá de la aceptación de la ideología radical a nivel cognitivo. La radicalización violenta se identifica como el fenómeno que está en la base de muchos ataques terroristas. Por tanto, radicalización se puede definir como un proceso por el cual un individuo o grupo se adhiere a unas ideas radicales o extremistas. Ideas radicales que proclaman la vuelta a las raíces o a la esencia. Así, radicalización se entiende como el proceso en el que se produce una creciente disposición a perseguir y apoyar ideas que implican una amenaza directa al orden existente, un cambio fundamental en el status quo político y social. Hay otros dos términos usados frecuentemente y por el que hemos preguntado y por los que hemos preguntado al profesor Vidino. ¿Existe alguna diferencia entre radicalismo y extremismo? Uh, I would say for the most part we are kind of talking about the same phenomenon. I think a lot, of, many of the reasons as to why we see these different terminologies are political circumstances in these individual countries. Uh, for example, in some countries you will see that the, the expression CVE, countering violent extremism, has become somewhat toxic. Uh, in certain communities, and governments are struggling to use a different word for it. Uh, in other countries, I'm thinking, for example, in the Scandinavian countries, uh, there isn't that label, the negative label that comes with it, and they still use that, uh, that terminology. Uh, in the US, CVE is something that has been abandoned. It's one of the things that unites uh, the left, the right, part of the Muslim community, as most people don't like uh cv and now this sort of the idea in some quarter some practitioners some academics is to try to find a way of repackaging both in substance and in form uh, the idea of doing something to prevent radicalization and to de-radicalize individuals uh, i think it really has to do mostly with uh, yes clearly a lack of a unified definition but for the most part we are looking at phenomena of uh, embracing a certain idea Como indica el profesor Vidino ambos términos se usan hoy en día como sinónimos la radicalización violenta no solo representa esencialmente un problema de seguridad, como es el caso del terrorismo, sino que puede conducir a la polarización de las sociedades occidentales. La polarización política implica que los ciudadanos se sitúan en polos opuestos. Esto hace difícil el diálogo y el consenso. En términos sociales, el incremento de la polarización va en contra de la cohesión social. En este sentido, el incremento de la polarización y más ampliamente el menoscabo de la paz social y los valores compartidos va de la mano de la propagación de mensajes antidemocráticos, intolerantes y divisorios. Como afirma recientemente el informe del Grupo de Alto Nivel de la Comisión Europea esos mensajes alimentan tanto el extremismo violento como la polarización. Una vez que hemos visto los distintos conceptos y los motivos por los que la radicalización violenta es una de las principales preocupaciones actuales en los países europeos, vamos a avanzar en el análisis del fenómeno desde diferentes perspectivas y disciplinas, así como en el conocimiento de las herramientas de detección y prevención de que se dispone para prevenirla y afrontarla. Antes de eso, vamos a comprobar que estos conceptos han quedado claros mediante una actividad de comprensión.